Cuando hablamos de un caso de violencia, la mayoría de las veces juzgamos sin tener el contexto completo, sin saber la historia. Y damos por hecho que el agresor es el hombre. Sin embargo, también existe la violencia de género en contra de los hombres. Y es que desde niños nos han, nos han enseñado que los hombres no lloran, que los hombres se callan, que los hombres no andan chillando. No nos enseñaron a expresarnos. Contrario a lo que pudiera pensarse por los roles de género a los que estamos acostumbrados, no solo las mujeres sufren violencia, los hombres también son víctimas de ella. Pero según especialistas, son los propios hombres los que con mayor frecuencia se violentan entre sí. Como varones, estamos causando el 96% de las violencias. Significa que estamos accionando violencia contra un montón de personas, como tú has dicho. Contra nosotros mismos, estamos accionando violencia en un 80% de los casos hacia otros. Hombres. De hecho, hay más jóvenes hombres que mueren, eh, están siendo matados por otros hombres. El problema, coinciden expertos, radica en una sociedad machista que desde niños incita a la violencia. Todo el sistema patriarcal es violento. Es violento contra las mujeres y también es violento contra los hombres. Porque es, tú tienes que ser un roble, no puedes ser humano, no puedes sentir tristeza, no puedes sentir emociones débiles. Tienes que ser un roble, tienes que ser un león, tienes que ser un tigre. Además de la física, los hombres también somos sujetos a esta violencia psicológica que es igual o muchas veces está más dañina. Y es la cultura machista la que nos hace pensar que por ser hombres no podemos pedir ayuda, que por ser hombres no pues no podemos cuidarnos porque si te cuidas, además, eso no es cosa de hombres desde la cultura machista, que un hombre no duda, que un hombre este demuestra, resuelve, etcétera Y toda esta... ...cultura y todos estos, estos estereotipos machistas, hacen que, por ejemplo, en este país hayan casi 15 millones de hombres con depresión. Lo ideal es que la violencia no existiera, pero si ocurre hay que saber frenarla, defendiéndose de ella inteligentemente, sin golpes ni insultos. Defenderme es marcar un límite, por favor no me hables así, si me sigues hablando así, voy a terminar la plática y me voy a ir, hasta que podamos tener una plática amable. Porque la violencia engendra violencia, defenderme no es atacar, uh -huh. defenderme es parar la conducta violencia, la, la conducta violenta y en caso necesario retinar, retirarme de la comunicación o de la relación uh -huh. cuando es sistemática. Las emociones no entienden de género y por eso no deben reprimirse, pues de lo contrario generan ansiedad, depresión y en algunos casos el suicidio. ¿Te das cuenta? Debemos impulsar el respeto y la tolerancia hacia las mujeres y también hacia los hombres. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.